AFA 21, Servicios Sociales, se encuentra situado en la calle San Nicolás número 9, justamente en primero de mayo, enfrente del centro de salud para que no exista ninguna pérdida. Eh, la, la empresa se dedica sobre todo a la ayuda a a domicilio, tenemos otro tipo de servicios adicionales también para personas discapacitadas, luego tenemos también lo que es la orientación familiar, los cursos de formación, el apoyo hospitalario también que es bastante importante para este tipo de, de colectivos y bueno, si tienen alguna duda pues pásense por la oficina y sin ningún compromiso ninguno.